¿Qué tal chicos y chicas? Disculpen que me he perdido un poco este mes en el canal, pero en mi trabajo diciembre es un mes pesadísimo y me han obligado a darle cada vez menos y menos tiempo al YouTube, cosa que espero no sea recurrente ya para el próximo año. Pero creo que la cantidad de veces que me han enviado esta pregunta me ha obligado a tener que hablar del tema y lo voy a hacer en forma de opinión ya que son los videos más rápidos y que me consumen menos tiempo. Pero antes, por supuesto, espero que hayan pasado una buena Navidad el día de ayer y que tengan un buen año nuevo. Bueno, ahora sí a lo que concierne el tema de lo que tantos, tantos me han preguntado y no creen cuántos mensajes he leído sobre esto, ya que hay un poco de desinformación al respecto y espero que con el video pues aclaremos todas las dudas de lo que concierne ...a los rumores que se han puesto candentísimos... ...luego de la supuesta filtración de que han registrado la marca Nier de parte de Square Enix... ...y todos creen que esto se debe al inminente anuncio del remaster o remake del primer juego. Bueno, yo ya había hablado al respecto hace un año, creo yo... ...y bueno, me parece una buena idea actualizar un poco... ...ya que el tema, como les digo, ha generado interés nuevamente... Después de varios anuncios que vamos a hablar de poco en poco Ya que en el mundillo de Yoko Taro se han anunciado muchas cosas interesantes Y se avecina, parece, buenas cosas sobre juegos o novelas o obras de teatro Algo parece que se preparan para el próximo año Les adelanto, hay buenas y malas noticias con todo lo que está sucediendo con la franquicia Nier Pero bueno, veamos lo primero, quiero que entendamos por qué hay tanto alboroto en las redes y por qué se escucha cada vez más fuerte los rumores sobre el remake, remaster del primer Nier. Todo comienza con Yosuke Saito, productor de Nier Automata y actualmente cabecilla de la edición 5 de Square Enix que contribuyó junto con Platinum Games para crear Automata. Además es buen compañero del buen cabeza de luna, vendedor de orines de Emil, Taro. Saito-san ha estado tirando indirectas constantemente sobre el anuncio del nuevo proyecto de Yoko Taro. Lo hizo en un programa en vivo para publicitar a James Company, que son idols virtuales de Square Enix. Y lo hizo en tweets donde mostraba su nueva PC chuliada a lo Yorja. Y esto no es nuevo. Sabemos que ya van un par de años desde que el Cabeza de Luna está cocinando su siguiente gran obra para Square Enix. Y no se nos han dado ningún detalle si va a ser un nuevo Drakengard, un nuevo Nier o una IP totalmente nueva. Pero yo les puedo asegurar... ...que ese anuncio no es sobre un remake o remaster del primer NieR. ¿Por qué les digo esto? Pues el mismo Yoko Taro ha confirmado una y otra vez que a él no le gusta hacer el mismo juego dos veces... ...y que si le tocara trabajar de nuevo, en el primer NieR lo modificaría tanto... ...que ya se habría convertido en algo totalmente diferente. Por lo tanto... Me parece muy claro que el siguiente proyecto de Taro no tendría que ver con recontar de nuevo lo sucedido en el primer juego de la saga. Que es posible que se haga un remaster, eso sí lo miro más probable. Pero aún así necesitaría que le metieran mucha mano al proyecto, ya que ciertamente Nier no es un mal juego, pero en cuestión de gameplay deja mucho que desear para los estándares de hoy en día. Y estoy seguro que los que aprecian Autómata Automata más por sus mecánicas de gameplay que por la historia se van a sentir totalmente desconectado al sentir lo chusco que es usar a Papanier en el juego. Aparte de eso, no creo que Yoko tenga un cargo más allá de supervisor, si es que existe este proyecto, Un caso, ¿verdad?, de que exista. Porque como decía, no le gusta hacer el juego dos veces, y en dado caso no creo que tenga tiempo para ser director de un remaster y director de su nuevo proyecto al mismo tiempo. Pero el rumor del remaster no acaba solo con Saito-san. Sino que en una web dedicada a celebrar el décimo aniversario del primer Nier, que por cierto es el próximo año, nos deja como cierta expectativa de que algo posiblemente vayan a anunciar el próximo año. Porque de hecho en la página no aparece nada nuevo, ningún contenido, solo enlaces que van para la tienda de merchandising, para más información de las sagas que ya existen, pero nada que no conozcamos aún. Pero el hecho de que exista esta página nos va a entender que Square Enix quiere celebrar este décimo aniversario y le va a poner ganas a la saga para que siga adelante, ¿verdad? Pero recuerden que Nier no solo son videojuegos, así como puede ser que digan que va a ser un nuevo videojuego el próximo año como celebración. Se puede tratar de un nuevo manga, una novela, más figuras. Hasta ahí por eh, escuché de que querían hacer unos cortos estilo anime de automata. Y de hecho ya confirmaron una nueva obra teatral llamada Georgia 1.3 AA, AA para el próximo año. Eso significa que nuestras esperanzas siguen, pero recordemos que pueden diluirse en contenidos con ese formato y no meramente en un juego como tal. Pero por último lo que más ha llegado a echarle leña al fuego es el registro de la marca Nier por parte de Square Enix. Y para los que me han dicho esta es la prueba definitiva de que el remaster, pleca, remake existe, quiero que guardemos la calma, no es exactamente eso, creo que lo que Square Enix pretende con este registro es englobar todos los productos que son de la franquicia Nier a una sola marca, esto con fines administrativos para facilitar todo el papeleo en cuestiones de copyright, registro de nombres y slogans, etc. Y esta no es la primera vez que lo hace con un producto, por ejemplo cada juego y o producto de los juegos Final Fantasy están englobados en la marca de su mismo nombre. Y de esa forma cuando exista por ejemplo el Final Fantasy XVI, lo anexan a esa marca y todo el merchandising adicional de ese Final Fantasy XVI eh, entran dentro de esa misma marca para facilitar mucho mucho el papeleo y la facilidad de registrar nuevas cosas sobre ese producto. Nier me imagino acaba de hacer este paso porque no es de extrañar que desde este automata todo lo que tenga que ver con este mundillo ha tenido un gran apogeo de los fans tanto orientales como occidentales y si quieren seguir expandiendo en él tienen que tener todo controlado bajo esa misma marca. En síntesis esta es una buena noticia ya que nos confirma que Square Enix tiene planes a largo plazo de seguir expandiendo el universo creado por Tar. Pero en ningún momento esto sirve como una confirmación de un nuevo NieR o de un remaster o de un remake. Claro, como dije anteriormente en otro video, un remaster es una idea excelente para que los fans que no tenemos acceso para poder jugar esta joya podamos disfrutarla. Porque de hecho no está disponible en la Playstation Store y es un poquito difícil encontrarlo en físico actualmente. Espero que en conjunto con el nuevo proyecto de Taro, los planes para el remaster ya estén en marcha también, pero por ahora no se dejen llevar por la especulación. No tenemos nada confirmado de que este proyecto exista. También algunos me han pedido más comentarios sobre Babylon's Fall y su relación con Taro. Ciertamente yo creo un video, aquí se los dejo, ¿verdad? Hace unos años, especulando que en realidad este proyecto tendría que ver con él, con Yoko Taro. Pero eh, por la forma en que el tráiler se asemeja ya que a varios elementos que presentaban se parecían o daban un poquito el sabor de lo que era Drakengar 3 y también esa tendencia de nombrar y referenciar elementos de la religión judeocristiana que también es muy común en las obras de Taro. Yo por eso pensé que tal vez Babylon pueda que exista en el mundo de Drakengar. Y esa pista de que ellos que Saito conoce del juego. De que Taro conoce del juego. Y que en Platinum Games y Square Enix están trabajando en conjunto. Pero que el puesto de director aún no lo quieren revelar. Como que me da mucha esa idea de que de pronto eso era Taro quien estaba detrás de esto. Pero se me hizo que tal vez no pueda ser así. Ya que... Las fechas no coinciden mucho con que Taro esté al pendiente. El Cabeza de Luna puede que tal vez haya trabajado en el escenario, el guión o la idea principal sobre Babylon's Falls. Pero no lo miro involucrado totalmente con un puesto tan pesado como director del mismo. Primero porque nos confirman que Babylon's ha estado en desarrollo aun cuando se estaba trabajando en Autómata, Y segundo... Porque si el nuevo proyecto de Taro no ha sido revelado, significaría que está trabajando en los dos al mismo tiempo. Y esto no es algo eficiente, y podría terminar más bien deteriorando la calidad de ambas producciones. Por supuesto que esto es algo que asumo de la información que nos dejan pública, y puede que me esté equivocando totalmente. Yo aún tengo esperanzas, de hecho, de que pronto sepamos que nos tienen escondidos Yoko y compañía, porque vamos de evento en evento creyendo que van a anunciarnos algo y nunca nos dejan nada. Tanto así que creo que es como que intencional y de pronto nos van a lanzar la bomba de la nada en un día cualquiera en algún random post del Twitter de TAR. Creo que esto sería totalmente su estilo para anunciarnos algo nuevo de su parte. Pero bueno, ya solo nos queda esperar para ver qué cosas nuevas saldrán de la retorcida mente del Cabeza de Luna. Tal vez el próximo año tendremos noticias del global de Sinoalis, por lo menos para compensar un poquito la espera. Pues quién sabe, pero eso es todo lo que quería comentarles por ahora. Nos vemos pronto con algunos videos que tengo planeado y espero que salgan antes de fin de año. Y si no, pues espero que la pasen muy bien y que tengamos un excelente 2020 con muchas más cosas. De las cuales comentar tanto del mundo de los videojuegos, anime y demás Muchas gracias por apoyar mi contenido todo este año Y nos vemos en otra